¡Vamos Ford! ¿Cómo andan amigos del rincón del Ford? Bienvenidos a un video más, un video nuevo este, Voy a adelantarles un poco el trabajo que, que voy a estar haciendo y el que ya hice. Entonces voy a mandar el cepillo Y lo voy a mandar convertidor este para que vean que el trabajo va a quedar completito eh, es bastante incómodo de trabajar acá abajo también voy a proteger la parte contra zóplano con antióxido pero para que dure, que dure un poquito más este, esta parte me doy cuenta que todos los falcon están repitados y no tengo la suerte de que no, así que por lo menos lo que está sano lo cuidamos un poquito más Bueno, como vieron en el proceso, seguimos sacrificando lo poco de capó que queda, así que bueno, eh, se nos acaba la chapa, hay que aprovecharla al máximo. Eh, es chapa muy buena, eh, la chapa del capó. La que es chapa original del Falcon es 10 puntos, así que eh, ya nos queda poquito. Fíjense, por acá va a salir el turbo, por acá vamos a sacar la, los cuatro Weber, la boca de los cuatro Weber. Fíjate loco, así es como ha quedado la, la puntera el zócalo. ¿Quedó bien? Estéticamente no. ¿Quedó firme? Sí. No estoy orgulloso de esto, no lo quería mostrar, eh, No quería, porque me da vergüenza, me da vergüenza que que bueno, que no haya quedado tan lindo como yo esperaba. Eh, me olvidé también de pasar el disco flap, hay un par de procesos que me salté que me acordé después. Así que bueno, eso es como ha quedado, está bastante firme, eso se los puedo asegurar. No más hace falta comprobarlo, este, estoy seguro de, del trabajo que hice. Así que ahora voy a instalar lo que es el piso. No quiero cortar tanto el piso que está sano. Está bastante sano este piso. De acá a acá me mide 55. Y yo por ejemplo, este es el, la, la, el repuesto. De acá hasta acá tengo más o menos unos 70. Así que voy a cortar derecho. A ver si me entra ahí. Tranqui. Sin necesidad de tener que cortar tanto. Como lo vuelvo a repetir, esto está bastante firme ya está también hecha la parte del contrazócaro. no lo quise mostrar mucho porque mucha gente después dice que eh, me tira mala onda que está re mal laburado y si sí, negro está, está mal laburado pero eh, me está saliendo gratis lo estoy haciendo yo y bueno eh, tendré que, que aprender de a poco eh, también traté de pintar lo que más pude con antioxidante negro y veremos qué pasa de cómo estaba puedo asegurar que está mucho mejor ahora o sea esto estaba reventado no tenía nada de piso y si el auto andaba así, imagínate ahora con la reparación, va a durar un par de años más. Esa creo que es una de las desventajas también, soldar con garrafa, porque bueno, recalienta mucho la chapa y, y, bueno. y bueno, la desventaja más grande también es que están hablando con alguien que no sabe soldar, yo le mando mecha, le mando lo que, lo que como salga nomás y bueno, eso es lo que salió gente, eso es lo que me ha salido. Eh... Para ver calidad se va a tener que ir a, a no sé, a alguien que tenga más plata y pueda tener mejores herramientas. Pero bueno, gracias por, por bancarme. Este, vamos a tratar de, de, de que por lo menos el auto salga ganando y terminar en, en el sueño que es dar, aunque sea una vuelta, una vuelta que dé en el circuito del Track Day, yo sería el, el hombre más feliz del mundo fuerte <ríe> Vamos a ver qué sale con esto. ya se da por finalizada esta parte del video reparando la puntera del zócalo como ustedes vieron no tenía muchas ganas de, de mostrar cómo había quedado por la simple razón de que no quedó eh, lo más prolijo eh, tengo mucho por aprender tengo mucho para hacer eh, para practicar este, no, se me complica bastante porque como les, les comento en Instagram como les comento muchas veces eh, nunca en mi vida antes había tocado una soldadora entonces eh, creo que en tres meses o en dos meses que llevo arreglando el auto no, no creo que que sea tan fácil aprender estoy sentado arriba ahora del, del zócalo y no, no se escucha ningún punto romperse así que se aguanta, se aguanta 100 kilos quería hacerles un, un favor especial a ustedes que son mis, eh, mis seguidores fieles del canal que están ahí en cada video, en cada comentario se me está complicando un poco eh, la parte económica del para terminar el Falcon eh, hay un, hay par, ustedes saben que un motor es caro lo que es el papeleo es caro y si alguno conoce a seguramente si conoce a chiapone o si conocen a otros youtubers de la categoría motor se han enterado de que bueno nosotros nos vamos a cobrar más eh, lo que es youtube se, se acabó el, el cobrar dentro de poco va a ser la última vez que, que vamos a poder cobrar y después youtube nos va a seguir pagando pero no va, no va a valer la pena eh, va a ser realmente muy poco lo que se nos va a pagar y yo toda la plata que, que vengo ganando con youtube que no es, no es mucha para nada es poquísima se la vengo invirtiendo al falcon por ejemplo acá miren en el próximo video voy a subir eh, lo que es el piso vamos a terminar el piso y bueno todo esto lo, lo compré con con la plata de youtube con la plata que me dan los, los videos Son, Horas y horas editando, llego de mi laburo a las eh, 6 de la tarde y me pongo a editar videos. Los sábados los ocupo acá y no me estoy quejando, solamente que eh, no es tan valorado como uno quisiera. A veces, ¿no? y, y también lo que es el Ford Falcon eh, es un auto de, de no es tan popular hoy en día. Este, la gente no prefiere, obviamente, un Gol, un Corsa porque son autos muy populares y, bueno, son el Falcon de. El gol y el curso son lo que era el Falcon hace, hace más o menos 20, 15 años atrás Así que les quería pedir, si alguno de ustedes quiere colaborar Yo les voy a dejar ahora cada vez que hago un video acerca del Falcon eh, Unos links donde ustedes pueden ir depositando de a 100 pesos, de a 200 De a 500, lo que ustedes quieran este, Cualquier colaboración va a ser bien recibida Y tengo una propuesta muy especial que hacerles Cuando una vez que yo termine de, de armar el Falcon Todas las personas que colaboren, quiero poner eh, acá, en esta parte del, perdón, del vídeo de acá atrás, poner el nombre de cada uno de los que ha colaborado, ya sea con 100 pesos, con 500 pesos, obviamente no vamos a tapar todo lo que es el, el vidrio este, pero en chiquitos, poner el nombre de cada uno de ustedes, creo que sería un gesto hermoso y eh, bueno, ustedes también van a ser parte. De esto. Estoy en Instagram, en Instagram estoy creciendo mucho, se están sumando aproximadamente 1200 personas por... Eh, cada cinco días por semana y eso es una barbaridad para mí así que seguramente van a aparecer eh, nuevas marcas que van a querer colaborar con el proyecto eh, no son tiempos fáciles eh, todos sabemos lo que está pasando hay mucha gente que se está quedando sin laburo eh, pero esto tiene que seguir cada uno tiene que perseguir, perseguir sus sueños sea como sea y yo no, no pienso rendirme eh, ya sea garroneando por ahí mangueando a ustedes ya sea, no sé tener que meterle plata pero muy de a poquito muy de a poquito, yo tengo otros proyectos en mi vida tengo mi familia y lamentablemente el auto el Falcon no es mi principal auto, yo ya tengo mi auto de diario es el Volkswagen Golf así que bueno gente, el que quiera colaborar bienvenido sea seré muy agradecido y obviamente tendremos una charla ahí y podré comentarle un poco cómo va la cosa y más adelante ver, ver si podemos armar algún tipo de del merchandising del rincón del Ford, un par de remeras del Ford Falcon. Así que bueno gente, les mando un abrazo, un saludo gigante. Eh, fuerzas en estos tiempos difíciles, a los que la estén pasando mal. Yo gracias a Dios tengo, tengo trabajo. A los que no, eh, sigan luchando, sigan buscando, sigan buscando sus sueños. A los que estén restaurando un Falcon también, no aflojen. Sea como sea, cada día, pásenle una escoba, lo que sea. Un día va, va a estar como ustedes se lo imaginan. Un abrazo grande gente.